A Sergio Brabezo, ¿cómo estás? Muy pues muy bien, encantado de muy estar con vosotros. ¿Qué, qué, ganas, qué ganas tenía yo de echarte el guante, que ya hace semanas que no, que no hablamos, querido amigo. Sergio Brabezo, como sabéis... ...buen amigo de esta casa, de distrito... ...buen amigo de Periodista Digital... ...y buen amigo de quien, de quien les habla desde hace, desde hace muchos años... ...es diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid... ...os pongo muy rápidamente en antecedentes... ...y le pregunto a, a Sergio por este asunto... ...hoy eh, en el Congreso de los Diputados... ...ha salido adelante en Comisión, la Comisión de Justicia... ...la reforma eh, o las reformas que han introducido... ...el Grupo Socialista sin contar con sus socios... ...ni Podemitas, ni Bildutarras, ni Secesionistas... ...de Esquerra Republicana... Eh, ...solamente con el apoyo del PP... ...Vox ha votado en contra... ...pero luego explicaremos por qué... Y además tengo aquí a doña Ana Velasco... ...digo, ha salido adelante con el apoyo del, del Partido Popular... ...las eh, distintas enmiendas... ...que reforman... ...algunos de los desastres legales que eh, ha originado esta ley parida por eh, pues, pues estas chicas de que algunos llaman de la banda de la tarta y eh, gracias, lo de gracias es irónico, a la cual hay ya más de 100 violadores en la calle antes de, de lo que les hubiera correspondido y más de mil agresores sexuales pues también con sus penas eh, aliviadas eh, y más que vendrán porque eh, pues en ello están lógicamente los letrados defensores de todos estos sujetos, de todas estas eh, personas. Hay mucha gente... ...y el debate sigue siendo el mismo... ...que considera que es oportuno... Que, ...que el Partido Popular haya apoyado... ...aunque solo sea por una cuestión de ponerse del lado de las víctimas... ...a los socialistas en este caso... ...por muy gar, grave y gordo que fuera el error que han cometido... ...hay gente que considera que, que debería haber dejado el Partido Popular... ...cocerse a los socialistas en su salsa... Y, ...y hay gente que lo que considera directamente... ...luego se lo escucharemos... ...porque es básicamente el eje vertebrador del discurso de Vox... ...que lo que había que haber hecho no era enmendar o reformar la ley... ...sino derogarla por completo. ¿Cómo, ¿Qué opinión tiene sobre este asunto, Sergio? Lo primero que hay que hacer es que no se puede dejar que salgan agresores sexuales a la calle. Punto final. Esto, cualquier partido, tiene el deber de frenar esta, este sinsentido. Es que esto no lo podemos, no podemos mirar hacia otro lado. No podemos estar con estrategias políticas a ver lo que me interesa o no me interesa... En este caso, lo importante es que el agresor sexual se quede todo el tiempo en la cárcel. El que le toca estar es cierto que con la reforma que se propone no se va a poder eh, cambiar esas excarcelaciones que hemos visto. La retroactividad en España no existe por seguridad jurídica, como todos ustedes. Pero, como mínimo, lo que no vamos a hacer o lo que no queremos hacer desde el Partido Popular es... Mirar hacia otro lado y dejar igualmente que vayan saliendo, pues como hasta ahora, más de 100 agresores sexuales a la calle, que es increíble el número. Pero es que, por otro lado, tenemos más de mil eh, agresores sexuales que han visto se han visto beneficiados por la ley de eh, Pedro Sánchez e Irene Montero. Porque hay que recordar una cosa. Esta ley es de los dos. Esta ley es del Gobierno. Y los dos son culpables. Son culpables porque el señor Pedro Sánchez lo ha dejado claro el otro día, pidió perdón, y el que pide perdón es porque es culpable de lo que ha hecho. Está, está meridianamente claro. Sergio Brabezo, eh, bueno, este será, ahora trataremos este asunto con, con nuestros invitados. Quiero preguntarte también, aunque bueno, pues no, no estaba en el guión ni estaba situado en esa parte, pero tú conoces también, además tú eres economista, tienes formación económica sobrada y bueno, pues en algún momento te has acercado, porque además has sido concejal muchos años del Ayuntamiento de Madrid, a este asunto de la vivienda. ¿Qué opinión uh -huh. tienes sobre todo este debate generado? La venta de humo por parte del figura, el plan que ha presentado Alberto Núñez, Núñez eh, Feijo. Eh, es increíble que estos tíos puedan seguir, los socialistas digo, y los socialcomunistas y los eh, podemitas, pueden seguir engañando a la gente con, con mercancía averiada. Ya hemos eh, dado argumentos por activa, pasiva y perifrástica para desmontar pues, toda, toda esta burda cortina de humo que, que han, eh, y esta panoplia de, de, de, de, de, de, de argumentos demagógicos que han puesto en marcha los socialistas este, este fin de semana. Madrid, por cierto, no es precisamente de, de las comunidades que más ...tenga en este sentido, Sergio. Sí, a ver, lo primero de todo, si el Partido Socialista... Eh, ...ahora le preocupa el urbanismo, le preocupa la vivienda... ...lo que podría haber hecho es haber ap apoyado alguna de las leyes... ...o medidas y ordenanzas eh, que se han eh, intentado sacar hacia adelante... ...tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid... ...para ampliar el número de viviendas. Pero ellos han opuesto. Anda, y ahora sí que quieren... Eh, of, eh, producir viviendas y que quieren tener viviendas asequibles? Anda, pues eso solamente se hace de una manera, construyendo en aquellas zonas donde es requerido y en aquellos planes que permiten la construcción. Es que no hay más. Pero ¿qué pasa? Que ahora, en, en realidad, lo que ha hecho eh, la izquierda en general, Pedro Sánchez en particular, es desdecirse de uno de los principios que llevaban hacia adelante en todo lo que estaban proponiendo respecto al urbanismo. Y es que no hay un problema de oferta de pisos, de casas, de edificios para vivir en España. Para ellos antes decían que no había problema ninguno, eran los especuladores, los malvados especuladores. Hay que recordar que el la mayoría de personas, 75% de las personas de las familias son propietarios de, del piso donde viven, o sea que tampoco estamos hablando de que en España exista una, una cultura de grandes empresas que tengan y promocionen estas viviendas para quedárselas, que no, lo hacen para la venta inmediata, pero bueno, eso eh, es una de las, de las características que tiene el mercado urbanístico español. En este caso... Aquí lo que está haciendo Pedro Sánchez con esta medida es desdecirse de ese principio que decía que no había un problema de oferta en España. Pues ahora resulta que sí. Ahora bien, nos vamos a ver qué es lo que quiere ofertar el señor Pedro Sánchez y lo que vemos es que hay edificios que están cayendo. Eso es lo que está ofertando el señor Pedro Sánchez para alquilar Edificios en ruinas. Hemos visto fotos. Es que es, lame, es que es es lamentable que te estén vendiendo esa mercancía averiada de edificios en ruinas y te, lo está, y te está diciendo que, lo, que se lo va a, a ofrecer a gente que está en situación de vulnerabilidad o a jóvenes. Bueno, pues que les diga también a todos ellos que la mayoría de esos edificios están para tirar, y dos, que están en zonas, sobre todo, de la costa. Porque la mayoría de, esos, eh, de esas viviendas que, que estaban en propiedad por parte de la Sareb, ...eran segundas y terceras viviendas... ...de gente o de empresas... ...que quedaron en media construcción... ...y que sufrieron la burbuja inmobiliaria... ...esa es la realidad... ...esa es, esa es la realidad... ...Sergio Brabezo, diputado del Grupo Popular... ...en la Asamblea de Madrid... ...bueno luego le preguntaré a Ana también... ¿cómo es? ...aunque Ana... Eh, pues no, es, no, no es su ámbito el, el autonómico... ¿no? ...pero ¿cómo lleváis la, la pre-campaña? Oye, si también a nivel nacional... ...como estamos viendo... vuelan ya los cuchillos en forma de... ...de argumentario de pim pam pum... Eh, eh, en las campañas municipales y autonómicas, esto, vamos, digo, pre-campaña, cuando comience la campaña propiamente dicha ya, eh, para deslizarse de cara al, al 28, pues, pues no sé, eh, alguno se va a hacer daño, Sergio. <risa> bueno, yo es que eh, ahora mismo lo que estamos viendo en el gobierno... Es una... Mira mira hemos sacado a Isabel Díaz Ayuso gracias chicas qué buena soy con el casco porque pobrecita mía que eh, también a, a box en otras cosas pero pero cuando la disparan la disparan pero con, con munición gruesa y, y, y en algunos sitios hasta te tiran piedras perdona no, a ver, eh, una de las cosas que estamos viendo ahora que estabas comentando, eurico que me gustaría hacer hincapié en es la situación que tiene el gobierno central, el gobierno de la nación, eh, de m, una discusión interna brutal, donde se están eh, tirando los trastos entre ellos de una manera total, abierta y compitiendo por, eh, por las... ...por las cenizas de ese gobierno. Es, es, es tan triste como eso. Eh, porque ahora una parte del gobierno está en contra de la ley del sí, es sí ...la otra a favor, la otra está... Eh, ...parte, porque hay tres partes ya en el gobierno con Yolanda Díaz diciendo... ...que aquí todo el mundo es machista. Eh, pero qué fa manera de gobernar es España. pueden tomar en serio... Eh, España, se pueden tomar en serio la gestión, se pueden tomar en serio que ahí les ha puesto los españoles y se deben a los españoles. No, dan ganas, ¿no? de verdad dan ganas de, de largarse. Sergio Brabezo, buena pre-campaña, buena campaña, a ver si hablamos un día tranquilamente, que nos, nos debemos unas cuantas citas tú, tú y yo desde hace mucho tiempo. Cierto. Pero, pero es, es, es muy complicada la vida que llevamos, la de los periodistas, la de los políticos, <risa> la de los empresarios, como Paco Cecilio también, porque al final no hacemos otra cosa que trabajar y que pagar impuestos. Te envío un abrazo y te deseo suerte. Cuídate mucho, Sergio. Un abrazo, hasta luego.